Bien, entonces eh, ustedes estuvieron resolviendo unos ejes para transmisión de potencia y el punto es el siguiente, que no siempre tenemos solamente flexión y torsión. Hola muchachos, ¿cómo están? El estado de fuerza se incluye no siempre solamente flexión y torsión, puede haber más cosas podemos tener parte de flexión y torsión otra serie de, de esfuerzos en otras direcciones podemos tener varias, varias direcciones de esfuerzo, me confirma la, la nitidez de lo que de lo que vende el tablero Sí, creo que se ve bien yeah. ok, perfecto entonces la, la cuestión es, es muy simple eh, hay muchos tipos de esfuerzos la flexión y la torsión afectan solamente una cara digamos así transversal a un eje entonces estamos hablando que si lo dibujáramos de esta manera La flexión y la torsión afectan en esta dirección aquí, transversal Aquí, sobre esta cara El esfuerzo rector es un esfuerzo axial Y el esfuerzo torsor es un esfuerzo tangencial Pero, aparte de esos Realmente podemos hablar de un cubo que está ubicado acá, que tiene seis caras, y como ustedes lo habrán visto en sus cursos anteriores, por ejemplo, en el curso de fluidos, en el curso también de, de resistencia de materiales, en cada una de esas caras puede haber componentes de esfuerzo, de manera que. Si aquí estamos usando los ejes como los pusimos la última vez X, Y, Z Entonces al esfuerzo axial allí que corresponde al esfuerzo vector Nosotros lo llamaríamos sigma XX Porque está en la dirección de X sobre la cara perpendicular a X entonces aquí hablamos de que esta, este subíndice indica cara, cara perpendicular al eje X. Entonces tenemos el eje, la cara perpendicular al eje X y sobre esa cara... Hay un esfuerzo en la dirección en la dirección x. Fíjense que este cortante que está allí, el cortante por torsión, aquí en este momento, luego. Nos o le por nombre, tau x, porque está sobre la cara perpendicular a x. Pero lleva una dirección. ¿Cuál dirección lleva? ¿Cuál es la dirección de esta flecha de cortante? Los que están en la casa. Sí. Y es para arriba. De, la, de pronto no lo están viendo bien, ¿cierto? Por eso les pregunté. Listo, ¿ahí cómo lo ven? La dirección es... Dirección? Z. Z. Entonces eso lo llamamos dado X Z. Esfuerzo, entonces aquí lo mismo. Es un esfuerzo sobre la cara perpendicular a el eje X y el otro quiere decir que va en la dirección Z. Y de ese mismo modo, nosotros, fíjense, pues hasta hoy hemos trabajado sigma xx X y tau xz nada más Pero lógicamente hay seis combinaciones Entonces uno puede tener tanto el sigma yy y como sigma zz Z, bueno, se pueden llamar sigmas Pero nosotros le cambiamos la letra Y le ponemos tau para decir que es un cortante Claro, la realidad Yo podría decir sigma y z Pero en realidad Esos son esfuerzos cortantes Por eso a nosotros nos gusta Es un gusto, no es nada más Cambiarle la letra y le ponemos No sigma, sino Tau Tau ye, zeta, y z Y están igual los otros. Tao. X, eh, Y. Z. Los tres taos y los tres sigmas están ahí. Entonces, en realidad serían nueve combinaciones posibles si cambiamos de puesto. Uy, el XZ y el ZX. La, la el X. Pero entonces vamos a dibujarlos acá y ese sí es un asunto. Que tiene que ver con el equilibrio de, de cuerpos aquí. Entonces, con respecto al eje Y en el centro de un cubo infinitesimal del material, el tau xz y aquí tenemos que poner los ejes del fin de x por el otro lado aquí ya le aquí yo tendría que decir que este va a ser el de Z. entonces el tau zx tiene que estar sobre la cara perpendicular a Z Cara perpendicular a Z es esta de acá, acá entonces sería En la dirección X Entonces tendría que venir aquí la constante. La constante. Es importante aquí tau ZX Entonces por equilibrio de momentos Cuando ustedes suman momentos en la dirección G el momento que hace este con respecto al momento que hace este tiene que cancelarse y tiene que dar cero por lo tanto el tau xz multiplicado por el área que es la fuerza por la distancia que hay aquí hasta el centro de eje entonces el 1 produce momento positivo que es este de acá y este produce momento positivo negativo este es negativo más este tiene que dar cero de manera que los simétricos tienen que ser Igual. iguales esa es la, la razón por la cual los cortantes aunque les cambiemos de puesto la letra tienen que tener el mismo valor Entonces esa es la conclusión De la misma manera Pasa con el XY y el YX entonces, entonces Y con el ZY Y el YZ Entonces son 6 son 6 no son nueve sino que quedan solamente seis que son tres cortantes y tres esfuerzos manejar eso fue el trabajo del señor Cochin ese apellido es francés y por favor aprendanse hoy desde una vez que no se dice como caucho CAUCHI sino Co, como oh, sí, antiguo ciclista Cochise no no, Rodríguez, cochí", no, sí. Cochí, sin decir, C de Cochise, sino Cochí, nada más. Y bueno, la I, si la pueden pronunciar con una papa en la boca, Cochí, eh, queda mejor. Entonces, francés. Em, el trabajo del señor Kochi fue pensar en esto él hizo un teorema, el teorema es bien interesante demora media hora, lo vamos a hacer más adelante, muy simple hoy no y cómo manejamos estos seis números eso pues no son un vector los vectores de tres ¿Cómo manejamos entonces él se inventó que esto se puede manejar a través de una matriz y eh, la matriz tenemos que escribirla pero entonces ya tengo que borrar si sí. yo levanto esto acá y lo voy escribiendo mientras tanto a ah, ver se no se va a no tranquilo ahora que, que por el que necesitemos le va a tapar Bueno, entonces, Cochise se inventó que estos seis números se pueden ubicar en una matriz la matriz tiene esta forma se pone aquí el sigma xx luego lo que sería el sigma xy, o sea tau xy luego el tau xz todos los que llevan la X de primero van no en una columna Si ustedes se dan cuenta, no, ellos también, ellos, ahí lo están viendo Mírense, ahí alcanza el, el, el ¿Pero el, solo lo ve nada? No, no la acompaño no, Como no. no, si sale Ahí se ve, sí, claro claro ah, so. Solo usa ese espacio, sí. ¿sí? solo voy a usar ese espacio ah, no es que yo no Exacto entonces, el sigma X, X, tau X, Y, y el tau XZ Quedan aquí en la primera columna la segunda columna va con la Y Que sería tau YX, Sigma YY y, y el tau YZ. Z Tercera columna con la Z Es decir Tau ZX, X Z, Y Y Z, Z. Ese movimiento de Fochín. la idea es que aquí está todos los que son esfuerzos sobre la cara. Voy a decirlo completo. Sobre la cara perpendicular a, en este caso. La cara perpendicular a X. Aquí sobre la cara perpendicular a Y. Y sobre la cara perpendicular a Z. Por columnas. Y la, las horizontales indican la dirección. Entonces aquí hablamos de dirección X. Y. Y eso es lo que se conoce históricamente y es importante como tensor de cochín El tensor de coche tiene muchas utilidades La primera es que cada vez ustedes usan software para resolver esta cosa calculando el tensor de Cochin y ahora la segunda es que como acabamos de decir es simétrico es decir el XY es igual al YX el XZ es igual al ZX y el otro que es el YZ es igual al ZY es una matriz simétrica el, eh, esas son dos de las cosas importantes del tensor de Cochín. Eh, es simétrico y la, la tercera cosa importante de la, de la matriz de Cochín, del tensor de Cochín, es que los esfuerzos principales que nosotros estábamos calculando con el círculo de mor cuando teníamos solamente un esfuerzo axial y un esfuerzo cortante, cuando hay más esfuerzos cortantes o más esfuerzos axiales, ya no podemos hablar de círculos de moro. Yo lo he visto, yo me lo leí, pero son unas esferas de modo. Son esferas de 3D que hay que armarlas. Y armar esas esferas se vuelve complicado para poder sacar los esfuerzos principales. Entonces, si ya tenemos más componentes de esfuerzo, realmente hasta allí llega el círculo de mono Pero a partir de ahí ya usamos el tensor de Cochi para obtener los esfuerzos principales. La característica básicamente importante del tensor de Cochín es que cuando sacamos los valores de su curso de ángulo lineal, los valores del tensor de Cochín, número uno son números reales siempre, no hay complejos, porque es simétrico. Número dos, esos números reales son exactamente los tres esfuerzos principales del de estado de esfuerzos que tiene el cuerpo. Y además de eso, los ejes vectores esos 6 vectores entonces vienen a ser las direcciones de esfuerzo principal ¿cuál es la gracia de los esfuerzos principales? la gracia de los esfuerzos principales es que si uno conociera de antemano estas direcciones que son perpendiculares entre sí este dibujo lo podríamos orientar en esas direcciones y en esas direcciones no hay esfuerzos cortantes solamente hay esfuerzos principales esfuerzos axiales y eso ocurre siempre en cualquier punto del cuerpo entonces Ahora sí voy a borrar aquí, ya sacaste. Entonces, si tuviésemos hecho el dibujo en las direcciones principales, nos habría quedado de esta manera. de N1 N2 y N3 los únicos esfuerzos que hay son esfuerzos axiales completamente no hay importancia. Que ¿Es eso? Es que ser? y aquí está el sigma 1 sigma 2 y sigma 3 entonces qué es lo, lo sustancial aquí entonces como nosotros estamos comparando contra la resistencia última del material que es una resistencia a la tensión entonces vamos a tratar siempre de buscar los esfuerzos principales y encontramos el mayor de los esfuerzos principales porque ese esfuerzo principal más alto, esa tensión o compresión puramente, entonces lo vamos a poder comparar contra la resistencia óptima en este momento. Yo les voy a explicar eso cuando les explique el tensor de Cochín en las direcciones y, y por qué esas direcciones coinciden con las direcciones de esfuerzo principal. Entonces, una de las condiciones, eh, una de las condiciones de esfuerzo que se va a presentar donde hay más componentes son los recipientes que están sujetos a presión tanto interna como externa radio interno y acá radio externo y afuera lógicamente puede haber aire o, o haber alguna cosa que es la presión externa entonces dentro del cilindro se presentan unos esfuerzos que son de la siguiente manera voy a dibujarlos aquí de una vez sobre un cubo en la dirección radial se presenta un esfuerzo axial que se denomina esfuerzo radial en la dirección tangencial se presenta el esfuerzo tangencial Si nosotros combinamos eso con la condición de flexión y torsión que ya teníamos Entonces vamos a tener, voy a borrar esta ilustración de aquí Vamos a tener una condición en la que tendríamos esto acá. Aquí vendría el esfuerzo causado por la flexión. Por aquí está importante por torsión. Y entonces tendríamos también el esfuerzo radial. Bueno, vamos a ponerlo solamente en una de las direcciones. Y el esfuerzo tangencial. La forma como escribamos el tensor depende de qué direcciones pongamos para los ejes. Por ejemplo, si ponemos los ejes así, entonces el tensor correspondiente que nos queda aquí tiene sobre la cara perpendicular a X el esfuerzo flector aquí. Sobre esa misma cara en la dirección z el esfuerzo cortante por simetría el va a quedar allá y en la dirección y no tiene nada. Sobre la cara perpendicular a y queda el esfuerzo radial y sobre la cara perpendicular a z tiene el esfuerzo tangencial y el portante también si nosotros cambiamos de puesto los nombres de los seres vamos a usar el rojo y voy a usar los seres ahora cambiados el tensor lo tendría que escribir entonces de esta manera sobre la cara perpendicular a Z en la dirección Z está el esfuerzo flector y en la dirección X está el cortante y en la dirección Y no hay nada y es simétrico sobre la cara perpendicular a Y sigue estando el esfuerzo radial y sobre la cara perpendicular a X el esfuerzo tangencial lo que es también muy interesante es que independientemente que lo escribamos de una o de otra manera la, la, la, la, la los esfuerzos principales tienen el mismo valor y las direcciones principales son las mismas aunque escribamos el tesoro de diferente forma ¿cómo lo evaluamos usando Saga? voy a mostrarlo aquí tengo un asunto y es que voy a hacer la grabación para que quede grabado lamentablemente es muy posible que algunos ya van a tener clase ahora a las 10 porque mi era de otra 10 yo creí que me confundí entonces eh, los que tienen la clase ahora a las, a las 10 de la del esta grabación eh, para atenderla, para, para estudiarla en mi pedido. Y los que puedan estar o que no tienen clase, eh, con mucho gusto pueden continuar participando y, y qué bueno que lo hagan para la clase de hoy. Eso le iba a comentar que ahora me tengo que ir para que porque tengo clases, pero en cuanto a la asistencia no se tomaría hoy, ¿cierto? De acuerdo, sí. Le ponemos uno a todo el mundo. Ok, profe. Bueno, entonces vamos a irnos a cómo calculamos esto usando Sila y dónde lo encontramos para que ustedes puedan ver dónde encuentran los esfuerzos para los cilindros de presión usando su libro. Pero eh, eh, aquí en la universidad la, coge, la debe coger y trabajar bien. No, no, no, ya, ya, ya hablamos de eso. Es, ahora, tenemos que usar el MX. Eso porque está dando... Ah, sí, bajito. Mejor, mejor no. así bajito o mejor más alto. Pero sí que es como mejor más alto. Bien, aquí está Zayla, eh, Los que están en la casa ya lo pueden ver. Los que están aquí todavía no lo ven porque no lo he puesto en el proyector. Vamos a ponerlo en el proyector. Bueno, muy bien, entonces ahí estamos con el con el entorno de Silab. Pero no me deja usar bien el editor. ok, vamos a usar un, un editor diferente acá voy a llamarlo clase 9.sc ah bueno, mejor abramos abramos el clase 7 y, Abrimos. Profesor, disculpe una pregunta que le interrumpo, que ahora me tengo que salir para, para otra clase. El examen es el sábado, ¿verdad? ¿En las horas de la mañana? O eh, usted sí, dice la eh, Sí, vamos a hacer el examen en las horas de la mañana. Todavía no estoy seguro de la modalidad, siempre hemos hecho un examen presencial, perdón, individual y eso es lo, lo más seguro. De todas maneras estoy considerando otras opciones, inclusive una modalidad híbrida combinada, de manera que una parte fuera individual y otra parte estilo de trabajo, pero vamos inicialmente con el examen estándar clásico. Bien, entonces, ah, ok, profesor, la hora exacta no se sabe todavía de la mañana, 9, bueno, 10, 12, 11. Eh, yo normalmente les pongo 4 horas, eso da de 7 a 11 de la mañana, para que alcancen a desayunar y no les dé tanta hambre. Pero la mayoría siempre me dicen que, que por qué no arrancan antes, entonces abrimos desde las 6, si quieren. bien entonces aquí tengo el editor, un editor diferente al de design que me está molestando ahora y eh, voy a mostrarles el uso de una función que calcula los autovalores y los autovectores para un tensor entonces voy a poner aquí por ejemplo un tensor eh, Pongamos un tensor simétrico, 40, que se parezca a ese que tenemos allá con los ejes comunes, 0, 50, punto y coma, 0, punto y coma, eh, ah perdón, esto sería coma, 0, coma, el esfuerzo radial por ejemplo de menos 20, coma 0, y la, la última línea otra vez, 50, 0 y 40. Entonces este sería el tensor en caso que tuviéramos esfuerzo flector de 40, esfuerzo radial de menos 20, esfuerzo tangencial de 40 megapascales, por ejemplo. Y el, la torsión de 50 megapascales. Fíjense que si calculamos de acuerdo con eh, el círculo de Mohr solamente con flexión y torsión estaríamos usando estos valores de 40 y 50 nada más y no tomamos ni este menos 20 ni este otro 40 tampoco entonces a la hora de calcular eh, nos dan valores diferentes, aquí en Sagra hay una función que se llama SPEC SPEC ese nombre viene de análisis espectral es un nombre bastante digamos pretencioso, usado en las matemáticas para estudiar todo lo, o bueno, muchas cosas que se pueden hacer con los autovalores y autovectores de, de una matriz entonces, una introducción a ese análisis espectral para el tensor Nos da los autovalores y los autovectores Cuando ustedes lo miran así nada más Solamente da un vector de tres componentes Esas tres componentes que están allí son los autovalores estos serían sigma 1, sigma 2 y sigma 3 la costumbre es que cogemos el sigma 1 como el máximo de los autovalores entonces le ponemos el máximo del spec del tensor y ahí ya nos da el 90 entonces de una vez pues fíjense que tomando en cuenta los otros efectos obtenemos un esfuerzo principal mayor, significativamente mayor, bien, entonces hasta ahí vamos a hacer hoy, digamos en, en el día de hoy, entonces ¿de dónde vamos a sacar los valores del esfuerzo radial y del esfuerzo tangencial? los sacamos de eh, la, las fórmulas que hay para los cilindros a presión entonces vamos a buscarnos los cilindros a presión, y ellos van a estar por acá. ¿Este tipo de, de, de, de lo vamos a usar más que todo para? ¿sí? Eh, sí. Toda situación donde tengamos múltiples esfuerzos hay que analizarla con el tensor. Son los autovalores, los, los, eigen, los eigen valores del tensor. No, ellas son las raíces de un polinomio cúbico que se construye con las componentes del, de la matriz. No está relacionado directamente con el valor de las componentes de, de la matriz a la que se le sacan los autovalores. El ¿El no hace malo, ¿sí se hacer malo. ¿Cómo? Se puede hacer a mano. Allá en la En algunos pocos casos sí se puede hacer a mano. Por ejemplo, cuando está solamente flexión y torsión, lo vamos a hacer. Y lo hacemos a mano y da lo mismo que hemos hecho con el círculo de mol. Porque da una ecuación parabólica. Pero cuando da una ecuación cúbica, la solución a mano es muy, muy larga. Muy, muy extensa. Bien, entonces aquí está en sus... Eh. Bueno, este es un caso en cilindro de presión, pero para fractura. Fractura. Vamos a mirar acá. Y está el esfuerzo para cilindros presurizados, esta es la, la gráfica de la que estábamos hablando y esta es la fórmula del esfuerzo tangencial y la fórmula del esfuerzo radial eso permite evaluar cuánto da el esfuerzo tangencial y cuánto da el esfuerzo radial en cada caso de, de un cilindro a presión donde PI es la presión interna RI es el radio interno PO es la presión externa RO es el radio externo lo que vamos a hacer es poner unas funciones para esto una función que lo calcule y listo entonces voy a no cuesta que no se meten la Sí, porque las la fórmulas si y el libro todo está. Entonces, aquí en el editor, eh, en la casa, ¿quienes están aquí de la casa que me puedan decir? Julián, Angie. Eh, Angie, no sé si estás en la casa o si estás aquí en la universidad. Profe, estoy acá en mi casa. Ah, ok, no viniste. Bueno. No. Entonces, aquí, Angie, ¿puedes por favor confirmarme? Si ven bien, digamos, esta, este texto del editor, así con esos colores, lo pueden ver. se ve muy bien. Se ve muy bien. No hay dificultad de lectura. Ok. Dificultad de lectura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una función para calcular el esfuerzo tangencial y una función para calcular el esfuerzo radial las voy a escribir de, tenemos el producto cruz, el esfuerzo máximo, entonces aquí después vamos a poner function una función eh, el esfuerzo tangencial igual al nombre de la función, esfuerzo tangencial las variables y hay que poner acá que termina y listo entonces, ¿qué variables tenemos que ponerle? cuéntenme, por favor fijémonos la fórmula que está ahí la fórmula de esta de acá El esfuerzo tangencial tiene Mira, esta, son, esta es la fórmula que vamos a escribir acá a través de una función. Entonces, ¿qué variable le vamos a poner aquí? La presión interna. La presión externa. ¿Qué más? Radio interno. Radio interno. Radio externo. ¿Qué más? ¿el qué? hay otro radio que aparece acá ese radio está ahí por una razón nos vamos al tablero entonces aquí les muestro en el tablero eh, ¿cuál es la razón por la que aparece el radio ahí? resulta que el esfuerzo Tangencial y el esfuerzo radial varían dependiendo de si nos miramos en el interior del cilindro o en el exterior. Dependiendo de esta variable R minúscula, R variable que puede estar en este rango de eh, toma valores distintos. Entonces lo último que necesita es el valor de la R. Este esfuerzo tangencial entonces si lo que vamos a evaluar es todo esto eh, yo primero calcularía el denominador el denominador que es el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado Tienen que tener en cuenta que si los dos radios son iguales Entonces va a sacar error porque va a ser división por cero Ahora, también de, se puede observar que en el numerador hay dos cosas Una que es un término común, que es esta presión interna, radio interno al cuadrado Menos presión externa, radio externo al cuadrado esa es común a las dos y hay otra que simplemente cambia de signo que es el término que se resta para el esfuerzo tangencial y se suma para el esfuerzo axial, eh, perdón, radial entonces el término común es esta presión interna por radio interno al cuadrado menos la presión externa por el radio externo también al cuadrado. Es el término común. Lo que se suma y se resta para los dos es un término ahí, un, un término que entre otras cosas solo cambia de signo pero tiene valor radio interno por radio externo, todo al cuadrado, multiplicado por la presión externa menos la presión interna, y todo eso dividido por la R minúscula al cuadrado. El valor del esfuerzo tangencial es, en el numerador, el término común menos el término, esto, dividido por el denominador. Ustedes acá sí pueden leer bien o no, escasamente, el proyecto. Yo creo que verían mejor en el computador. ¿Están viendo mejor en el computador? Sí se ve mejor que el proyector. Bueno. Eh, entonces, habiendo dicho eso, el esfuerzo radial también es fácil de escribir porque ya tenemos todos los términos escritos. Entonces, fíjense que el esfuerzo radial... Es el esfuerzo, eh, perdón, este lo vamos a llamar radial. Con las mismas variables, mismo denominador, mismo término común, mismo término, pero el esfuerzo radial ahora se calcula como el común más el término sobre el denominador. Eso es todo, la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos para hallar nuevamente el esfuerzo máximo si tenemos momentos, torsiones y ahora presiones? Entonces, ahí vamos a necesitar actualizarnos un poquito. Entonces, vamos a escribir una función que calcule el esfuerzo flector, el esfuerzo torsor, el tangencial y el radial y que todo eso lo, lo incluya en el tensor, entonces vamos a escribir acá esfuerzos cuando tenemos presión, flexión y torsión entonces, recibimos una torsión, un momento flector, o, o si quieren, a, aquí tengo que escribir flex, no felx. Flexión, torsión. Entonces, voy a poner aquí el momento flector, la torsión, podemos tener una presión externa, y una presión interna y vamos a necesitar el diámetro también. Para calcular estas funciones simplemente usamos la metodología del curso de algoritmos que espero que les hayan enseñado. Partir esto en pedazos. Calcular las componentes del tensor. Este es el primer pedazo. Segundo pedazo, armar el tensor. Tercer pedazo, hallar los... Eigen valores del tensor y por último eh, sacar el máximo de los S1, S2 y S3. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las componentes del tensor? Son el esfuerzo flector que debería ser igual a una función que se llama esfuerzo por flexión para ese momento flector y ese diámetro. El diámetro es con minúscula, ¿verdad? ¿Cómo vamos ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Pueden ver? ¿Pueden escuchar? Todo bien, profesor. Bueno, muchas gracias. El esfuerzo de torsión lo calculamos como esfuerzo de torsión con base en el torque y el diámetro y lo que son el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial ya los tenemos escritos aquí entonces los vamos a copiar el esfuerzo tangencial y el otro esfuerzo radial ¿alguien está entrando? ah ok aquí. Desde el semestre pasado que, eh, que pusieron las clases híbridas, me han puesto una hora diferente en cada día y yo ya no estoy sincronizado con eso. Creo que es la segunda o tercera ocasión que me pasa este asunto de... ir a la hora que no es al salón, le vamos a hallar el esfuerzo tangencial y el esfuerzo radial, ahora como práctica de programación yo le sugiero dejar los mismos nombres de las variables que ya estaban, pero como acá tenemos otros nombres simplemente hacemos el cambio de nombre, aquí Entonces, ese cambio de nombre es para la presión externa que se llama PO porque el libro escribe en inglés y externo quiere decir OUT, se escribe con O, nosotros lo escribimos como presión externa y la PI es así es la presión interna y bueno, ya fíjense que necesitamos radio interno y radio externo. Eh, en el caso en que estemos usando para esto tendría que ser algo hueco para que tuviera presión interna o externa. Entonces tendríamos un diámetro que es el diámetro normal, el externo, y debemos tener seguramente un espesor el espesor de, de pared de la tubería que es lo que nos va a permitir medirlo, entonces para poder hallar estos radios si sí hay que hallarlos aquí, ya ese es más que un cambio de nombres entonces hay que hacer que el radio interno es igual al diámetro partido por la mitad menos el espesor Y el radio externo debe ser, en este caso, igual el diámetro partido por la mitad. Con eso ya se puede invocar. Ah, bueno, nos hace falta en qué punto se va a evaluar esto. ¿Dónde es máxima la flexión y dónde es máxima la torsión? parte del eje aquí vamos al tablero si me hacen el favor un momentico mirando el tablero en qué parte si tenemos una flexión y torsión si hay flexión y torsión en qué parte de la sección se encuentra el mayor valor de la flexión o de la torsión en la esquina pero eso es de un cuadrado de un círculo eh, en radio exterior en radio exterior la, la flexión crece linealmente con el radio y la torsión como esfuerzo cortante también crece linealmente son máximas en la parte de afuera entonces vamos a evaluar ahí los efectos de este fenómeno entonces, evaluamos ahí lo que quiere decir que vamos a ponerle a esto eh, el valor de la r donde vamos a evaluar la no, vamos a coger el radio exterior Bien, ya hicimos el cálculo de las componentes del tensor. Ahora, armar el tensor es esto: tensor igual. Aquí sí vale la pena escribirlo en forma de, de matriz. Entonces, aquí viene el esfuerzo flector. cero, cero puedo ponerlo todo en una sola línea pero como les digo se ve mejor escrito en forma de matriz 0 aquí eh, el que sigue es el esfuerzo radial luego sigue un cero y luego viene aquí el esfuerzo causado por torsión y también va en la otra esquina acá y aquí viene también eh, cero y luego viene el esfuerzo tangencial ese es el tensor que estamos armando allá los valores del tensor es obtener el SPEC. Entonces el nombre que le ponemos a eso son los esfuerzos principales. Se consiguen evaluando el SPEC del tensor. Cada vez que estén usando alguna cosa por primera vez pruébenla primero. Entonces aquí, por ejemplo, ya usamos el SPEC solo. Y si le ponemos un nombre, los esfuerzos principales igual al spec del tensor, lo que va a hacer es ponerlos en un vector, el vector con los tres valores de los esfuerzos principales. Ahí está. Bien, si tenemos los esfuerzos principales, el máximo de los es simplemente el esfuerzo 1, que lo estamos llamando el máximo. Entonces, el esfuerzo 1, que sería el máximo valor de los esfuerzos principales. Y eso es lo que devuelve esta función. ajá, muy importante no lo hemos declarado, no lo hemos definido hay que calcularlo entonces ok entonces hay que calcular esas funciones de esfuerzo flector y esfuerzo de torsión bien, entonces la, las escribimos aquí arriba pero fíjense que ya teníamos esta que está casi lista entonces nos va a salir prácticamente igualito solo le quitamos cosas a cada uno entonces la primera es el esfuerzo flector que usa el momento y el diámetro externo el radio, la C, la I y el esfuerzo flector ya está y eso es todo entonces lo que tiene que devolver es el valor del esfuerzo flector y ahora ¿cómo? le borré lo que no necesitaba es decir, este valor es lo que hay que devolver el esfuerzo flector y por eso es lo que se pone aquí en el igual en el nombre de la función m por c sobre i vamos bien ahí Willy ¿cómo? y en, en la otra para el esfuerzo de torsión cogemos la torsión el diámetro y aquí está diámetro necesitamos la R, la C, la I el esfuerzo flector ya no se necesita necesitamos la J el tau y aquí ah ya ese es el tau entonces como la variable de salida se llama tau Mejor que se llame así, tau. Profe. Sí. Lo, los momentos de inercia no, no, no se deben tener en cuenta los, los dos diámetros internos y externo Claro, claro que sí. Ese sí es un realmente un golazo. O sea, hay que tomar en cuenta los dos diámetros si vamos a sacar los momentos de inercia. Entonces fíjense que Empezando acá en el llamado, cuando llamamos al esfuerzo flector y el esfuerzo de torsión, no solamente hay que ponerle el diámetro, sino también el espesor. Entonces a la hora de llamarlos. el esfuerzo por flexión de una cuestión que tiene diámetro y espesor va a tener el radio, que va a ser el radio externo, pero va a haber un radio interno que es el radio externo menos el espesor y entonces la inercia va a cambiar pi Bueno, si lo ponemos en términos del radio ya no da sobre 64. Sobre 4. Es sobre 4. si ¿Sí se acuerdan de eso o lo hacemos en el tablero? Vamos a hacerlo en el tablero un momentito. Entonces, la inercia momento de inercia lo calculamos como pi diámetro a la 4 sobre 64 pero si es sin hueco pero si tenemos no el diámetro sino el radio entonces esto viene con pi 2R a la 4 sobre 64 y ahí queda el 2 a la 4 queda 16 El radio a la 4 sobre 4 pero eso es si no tiene hueco cuando tiene hueco entonces le sacamos el hueco hay que sacarle la inercia porque es aditivo menos la inercia del hueco radio interno a la 4 sobre 4 entonces estas mismas dos líneas se las copiamos al otro Y este también necesita el espesor. Sí, eh, para, para estas funciones el espesor es una variable esfuerzo flector con el espesor el esfuerzo de torsión con el espesor y el diámetro el esfuerzo máximo en el eje con solo la torsión y el diámetro pero aquí hay que ya ponerles comentarios esto es esfuerzo máximo Axial en un eje, a flexión y torsión eh, sin hueco. Estos son los esfuerzos de torsión en un eje posiblemente hueco. Esfuerzo sí. torsor en un eje posiblemente hueco con eso vamos a entender que el espesor puede ser igual a radio cuando no tiene hueco diámetro interno y nulo bueno ya tenemos entonces todas las componentes si quieren estos dos que son los últimos que acabamos de escribir los colocamos después de este, esta situación en que no había hueco y aquí listo entonces, ya tenemos calculado la flexión, la torsión, la, los esfuerzos por la presión, el tensor y el esfuerzo máximo. Eso es todo lo que necesitamos allí. Entonces, nuestra sección, por ejemplo, del caso anterior, la, la sección que tenía el momento torsor de estos valores se acuerdan que nos dio eh, quedamos con 28 milímetros bueno ahora vamos a rediseñar eso entonces le ponemos aquí clase 9 y vamos a ponerle aquí por ejemplo una presión interna bueno, le podemos poner presión externa ¿por qué le ponemos presión externa? le ponemos presión externa en el caso en que alguno de los engranajes se haya montado a presión pero si el engranaje está montado a presión la, perdón, déjenme mostrar el tablero aquí Entonces si sí, hay un engranaje montado a presión sobre el eje el, la, la presión de ajuste que normalmente se usa es alrededor de 20 a 30 megapascales esa presión de ajuste eh, puede ser eh, dependiente de la interferencia que se dé entre los dos ustedes saben que a veces se enfría el eje, se calienta la otra pieza para poderlo montar y luego que ya llega a la temperatura estándar queda la presión y no se mueve o también se puede montar con una prensa hidráulica entonces por eso se utilizan esos valores de interferencia y presión de ajuste pero es muy común tener esa presión externa por eso lo voy a, a incluir aquí Entonces, presión externa, voy a ponerle 25 megapascales. ¿De dónde sale el valor? El valor sale de calcular. El valor sale de calcular la. Eh, el valor se obtiene calculando la, la interferencia y tomando en cuenta el módulo de Young de los dos materiales del engranes y del eje. Entonces, vamos a repetir solamente la sección 2 aquí. Este es lo mismo. Mismo material. No, pero no es necesario que la no, la Van a cambiar, ¿cierto? Entonces, tenemos el esfuerzo último a este. El esfuerzo factor de seguridad vamos a bajar a... Inclusive, subamos, le pongámosle con 2,6. Fuerzo permisible, ahí nos va a salir. El momento en la sección, la torsión es la misma, pero ahora vamos a poner la presión externa. Tenemos que ponerla de 25 megapascales. Tenemos el diámetro eh, con el que vamos a jugar y diga el, el espesor si sí, dejémoslo fijo. Dejemos el espesor igual a un cuarto de pulgada, 0.00635. 6 milímetros con 35 centésimas, da un cuarto de pulgar. Y la entonces vamos a averiguar: igual empezamos con 20 milímetros y miramos ahora, ya no con esa función, sino que miramos con la nueva. entonces, si solamente está si solamente está el engranaje montado por fuera y solo hay presión externa el eje puede ser un eje hueco como lo estamos poniendo ahí un cuarto de lugar sin embargo en la parte de adentro lo que hay es aire eso quiere decir que la presión interna es de. de, de, la, de la una atmósfera, Una, no fera una fera un, fera son 100 kilopascales. Ah. Comparados con los 25 megapascales, estamos hablando de 0.1 megapascales. 0.1 que lo podemos dejar 0 megapascales, no. Sí, comparado con esos megapascales, lo dejaríamos en cero entonces aquí estaríamos hablando de presión interna igual a cero claro, claro, daban, da o sea puede ser distinta de cero una tubería que transmita un fluido a presión o algo así Entonces, ya las variables es lo que tenemos que chequear, momento, torsión, presión externa, presión interna, el diámetro, el que estamos variando, el espesor, ya está, y el display. Y estas iteraciones son las que vamos a repetir. Entonces, esto hay que guardarlo como clase 9. Aquí y desde Cylab vamos a ejecutar acá, entonces con exec, el nombre de la, ah bueno primero hay que ver en qué directorio estamos, voy a cambiarme a donde tengo los archivos, quiero revisar que estén ahí todos los archivos de, listo. Entonces vamos a ejecutar el que se llama clase 9.silab con la opción menos 4 para que no muestre todo lo demás, sino solo los displays. Y aquí sacó un error. El esfuerzo Tor no está definido en la línea. 456 ah pero el llamado dice en la línea 5 sí, ok. fuerza de torsión fuerza tangencial yo creo que es aquí que lo llamamos le pusimos TOR y es torsión. Fuerza de torsión. 1, 2, 3, 4 y 5. Es la línea 5 de la función esfuerzo, presión, flexión, torsión. Entonces fíjense la forma como reporte el error. La línea 5 de la función esfuerzo, presión, flexión, torsión. Entonces uno viene aquí a, a esa función y cuenta uno desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, ahí es donde está, hay algunos editores que lo que lo muestran con esa numeración, bueno, eh, ese era lo, lo que había que cambiar, entonces otra vez control S y aquí en la consola. ahí está, el esfuerzo permisible son 219 219 megapascales el esfuerzo permisible, pero el esfuerzo que está tomando en cuenta ahora la la presión externa del ajuste por el granal da 624 megapascales ¿Se acuerdan que lo habíamos diseñado con tamaño 28 milímetros? Entonces vamos a ponerle aquí los 28. Para ver si con 28 ya. ¿Y cuándo está la ¿Cuándo ¿Cómo? vamos a ponerle ahora los 28 a ver si con 28 ya aguanta está más cerca pero todavía no no aguanta Entonces, el diseño que habíamos hecho antes con 28 milímetros, tomando en cuenta la presión externa del engranaje, ya no aguanta porque da 240 megapascales. Y el esfuerzo permisible son 219. Entonces de manera que hay que aumentarlo un poquito. Entonces ya nos va a dar 28. No. Vamos a ver si da con 30. Les voy a ir quitando esto con comentarios para que solo se vea el último. entonces fíjense que ahora con 30 ya quedó muy bajito, ahora nos da 198 megapascales. entonces hay que buscarlo seguramente quedaría de 29 pero como ya saben 29 es una medida no no estándar, entonces él va a quedar de 30. Muy bien, para los que están viendo este video de mi pedido, nuevamente mis disculpas, la, la verdad que el asunto de que haya puesto las clases híbridas ha hecho que las dos horas me queden diferentes y todavía no, no me he sincronizado con eso en un año y, y llegué para la casa a las 10 y era a las 8 eh, entonces, en resumen le pusimos presión externa nos da más realista porque estamos tomando en cuenta el ajuste voy a, voy a pasar al tablero solamente estamos tomando en cuenta el ajuste del de engranaje apretando el eje tomando en cuenta eso los esfuerzos mismos que se nos suben un poquito se aumentan y hay necesidad de aumentar un poquito el valor del diseño del diálogo para eso fue pues, es necesario mejorar nuestras metodologías porque la metodología del círculo de amor queda insuficiente al tomar en cuenta que hay otras componentes de esfuerzo en las otras direcciones. Entonces, esa metodología del círculo de Mohr ya no podría tomar en cuenta las otras componentes que realmente ubicamos dentro del tensor, el tensor de Cauchy para poder evaluar ahora sí los esfuerzos principales tomando en cuenta esas otras componentes de esfuerzo. O Entonces sea, mejoramos un poquito, cambiamos del círculo de morro al tensor de cochín para poder evaluar eh, con más componentes de esfuerzo. Y tenemos un diseño que nos está dando ahora un poquito más realista, ya no quedó de 28 milímetros, ahora quedó de 30 milímetros, tomando en cuenta el efecto de la presión externa. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy entonces, ¿Para qué eran necesarios los mismos valores y los mismos vectores? Los estamos usando porque cuando tú hablas de tensor, ¿Cómo sacas? ¿Cuál es el esfuerzo principal? Ah, ok, con bueno, el valor máximo El esfuerzo principal es el máximo de los autovalores del tensor. Sí, no si es una... el vector, entonces? ¿qué es? Ok, nos permitirían saber en qué dirección va ¿Cuál es la dirección? Pero no usamos la dirección sino la magnitud hasta ahora Hasta ahora Bueno, eh, con eso terminamos, digamos, ya los, los componentes, quería hablarles un poquito entonces de eh, del proyecto y de empezar a trabajar con X. Entonces, en cuanto al proyecto tenemos el desarrollo que hemos venido haciendo inclusive creo que algunos lo lo trabajaron en su tarea de los tres diseños, el desarrollo de un vehículo para, para zonas tropicales y eh, está hecho eh, con un armazón de chasis, le hemos puesto la restricción de que sea plegable y... Eh, Hemos dado la, las dos condiciones de que puede ser a pedal o puede ser eh, con motor. Para hacerlo con motor, las cotizaciones de motor y batería normalmente son como de 2 millones. Y los motores que han usado sus compañeros de pronto están por allí lo que han hecho en algunos cursos es revenderlo y lo venden a un precio menor. Eh, pero yo no les voy a pedir, o sea, no, no, no tengo la intención de pedir que sea con motor, podemos hacerlo a pedal para los efectos del curso y que lo trabajen en dos grupos de 15 alumnos cada uno, cada uno puede hacer un carro usando eh, cada grupo su propio presupuesto completo y pueden hacer su, su propio cargo eh, en grupos de 15 de manera que sea que sea viable en el momento el digamos el que ha sido el mejor diseño debo decir a modo de leer de los mejores diseños que hemos logrado de estos carros plegables está por aquí ¿Cómo? El que está buscando está en las primeras clases. Sí, ya era clase 4. No, yo lo dejé. Yo lo dejé en las diapositivas de la última. Bueno, miremos si de pronto, bueno, más bien me toca abrir toda la carpeta de Drive que tienen razón, me hablan los digamos los mejores han sido estos estos diseños eh, este eh, de acá este otro y este que ha sido el único plegable que cumple la, la condición de poder meterse dentro del baúl de un carro esta condición de poder meterse dentro del baúl de un carro eh, bueno ellos usaron este diseño en que las dos tijeras son abatibles hacia atrás digamos el, el asiento queda fijo y con esta estructura entonces eh, se escualiza todo el vehículo y se puede, se puede cerrar Puede ser tanto a pedal como, motor como de motor. En el de motor pesa mucho la batería. No, que de libre, ¿eh? y, y ese es uno de los problemas que queremos resolver. O sea, queremos hacer este mismo diseño, pero liviano, más liviano, y que, sea, que siga siendo resistente para fatiga. El, el material que han usado. Bueno, eh, vamos a repetirlo acá para la. Para que molde así. Hay un poco de estudio cada pieza es que estudiarla. Va a ser de El material que han usado ha sido acero estructural y esa es una de las razones por las cuales es pesado y también es barato sin embargo eh, hay que revisar que podemos tener de pronto menos material más liviano y todavía dentro de un rango de precios asequible y lo mismo que facilite la, la construcción y sobre todo el armado del derecho de poderlo actualizar y meterlo en el grupo Entonces, en muchos sentidos no está, eh, no está resuelto tenerlo de una manera que sea liviano, guardable en el grupo y y con la mejor combinación de peso y resistencia. Y por eso es que se los propongo nuevamente como problema de diseño que les permite ejercitar la mayoría, prácticamente todos los temas del curso, y a la vez tienen un proyecto que lo alcanzan a, a manejar en los grupos, como les estoy diciendo, con dos grupos de 15. Y en esta versión, indudablemente, pues vamos a encontrar a, a volverlos a construir hacernos solo simulación como lo hemos hecho durante la pandemia pero eso exige una cosa, o sea, tenemos que planear muy bien el tiempo para aprovechar el tiempo de taller ahora antes de llegar al final de lo contrario eso es irrealizable eh, ya tomando las restricciones de pandemia, porque de todas maneras las hay a pesar de que podemos venir y todo lo demás hay restricción, hay que llenar eso a la entrada hay que ir al, al laboratorio en algún momento de pronto pueden decir no, esta hora, este día Bueno, también lo primero es hacer el análisis y hacer el diseño y hacer todos estos análisis y diseños entonces vamos a empezar a trabajar con el NX ya les voy a dar eh, una actualización de los de, de, la, de la instalación de NX para que empecemos a trabajarlo y, y poder hacer las simulaciones ahí lápiz NX trabaja con el tensor de esfuerzos si ustedes pueden ver cada una de las componentes, esa es la nombra en lugar de X y Z 1, 2, 3 sino 1, 1, sino 1, 2, etc eh, esa es la, la propuesta para proyecto final, entonces pues, tenerlo terminado funcionando a final del curso. ¿Cuánto so, vale en Son algo como el 80% del año. ¿Por, ¿por, mil, ¿por, mil, mil, mil. ¿Por qué? Porque tiene las componentes que entran en el parcial. O sea, cuando ustedes hacen los parciales, hay preguntas del parcial que van asociadas o que descansan con, con el proyecto y además va también en tareas entonces mucho de lo que ustedes entreguen a través de tareas y parciales va asociado con el mismo proyecto de manera que va realmente sumando un porcentaje que debe ser significativo interesante interesante, Muy interesante. Con mis, con la todo eso ah, ¿haciendo una con eso entonces ya terminamos entonces la idea es que ahora en primer lugar hay que empezar a escribir lo que serían los requerimientos las restricciones empezar a hacer una planeación hay que revisar los documentos que ya escribieron sus compañeros anteriormente esos proyectos que ya ellos hicieron se los voy a poner en el a partir de allí una componente muy importante el diseño de la dirección hay que hacerlo y bueno todo todo lo muy bien entonces paramos la, la transmisión y la grabación el último Bueno, en el momento ya con ese terminamos, o sea. ¿Para Sí, realmente sí. A, a nivel de, de posgrado se utilizan otros